la colocación de la base de la batejaería a poner las piezas eléctricas bueno eh, como dije seguimos anteriormente seguimos los pasos y le colocamos un poquito de grasa de lit Tío, no importa qué clase irás a hacer. Como para que no se nos frenen los bulones y no tengamos que luchar para colocarlos. Igual nunca está de más proteger de que los bulones. ...no se encuentren oxidados... ...la próxima vez... ...que... ...necesitamos... ...retirarlos... ...porque al ponerle... ...grasa... ...nosotros... ...le cortamos... ...el contacto... ...con la atmósfera... ...provocando... ...la no oxidación deja el bulón en su respectiva tuerca No. Procedemos a colocar a la batería al lavado de los barnes <coughs> y al engrase de a ello Para luego el limpiar el sistema de refrigeración del vehículo. Ya para ir finalizando la labor en él. Vamos con muchísima precaución. Ya tenemos preparada la herramienta. No pasen por alto, como dije al comienzo del vídeo, de pasarle una lija a los bornes. Porque eso es importante. Hace a la buena transmisión de energía por intermedio de los electrodos de la batería, donde los bornes, conocidos como bornes. vamos el terminal que va colocado. ¿Ven cómo se va moviendo el sulfato del cobre? Porque esto es de cobre. El sulfato que nosotros teníamos en el terminal llamado borne es de cobre. Una vez que los limpiamos... Está bien, quedó impecable pero nunca está de más pasarle una lija para sacarle los posibles residuos y para provocar una mejor conductibilidad como queda más brilloso bien procedemos a la colocación del borne recomendable ya tener la herramienta preparada para no sufrir demoras en nuestra, en nuestra labor. Bueno, una vez que llevamos a cabo ese procedimiento, para finalizar con el mismo, agarramos un pedazo de papel, puede ser trapo lo que ustedes tengan a mano para secar, así luego procedemos a colocarle un poco de grasa para cortar el contacto con el oxígeno y que no se provoque la sulfatación que nos puede llegar a ocasionar que se nos quemen unas lámparas que eh, en vez de, ten, de tener a su máxima expresión la intensidad de las luces sean un tanto amarillas porque esas son las cosas que provoca el sulfato Esto no impide la conductibilidad porque nuestros bornes son cilíndricos y van apretados en lo que es el ele los electrodos de la batería. Bornes. Bueno, ahora vamos a proceder a la limpieza del sistema de refrigeración del vehículo. Pero antes debemos de tomar el, la precaución, el recaudo de que no nos quede una gota de agua, impurezas o algún sedimento en el Solex que nos pueda llegar a dañar el ingreso Procedemos a poner la mangue Era porque vamos a limpiar el sistema de refrigeración del motor y nos puede llegar a ingresar agua o alguna gota por la admisión provocando la rotura del motor. No se olviden de fijar bien la batería. porque. qué? Ah, no se olviden de fijar ¿vale? No se olviden de fijar bien la batería porque ahora nosotros vamos a eh, proceder a las limpiezas del sistema de refrigeración utilizando la bomba de circulación del vehículo. Por eso ya como que conectamos todo... Y no se olviden de tener a mano el manual para al finalizar el trabajo poder entregar el vehículo con el, el sistema de sonido en funcionamiento. Y no tener que generarle un malestar al cliente que lo tenga que realizar él a la puesta del código. Buah. Procedemos a sacar, a retirar el retorno de agua hacia el receptáculo. ¿Por qué? Porque por el re retorno ¿no? nos va a salir la mugre, sedimentos que tenga el bloque, la tapa de cilindro, provocado y el radiador provocado. O oh, ahora oh, oh, el agua normal con el que han hecho funcionar este motor. Acuerden, Anson, se, se debe utilizar agua desmineralizada con anticongelante. Y se debe procurar no utilizar agua normal. Ya que provoca corrosión. Tanto en el con como en la tapa de cilindro. Ahora nos está costando un poquito porque no han tomado la precaución de pasarle un poquito de grasa a esta manguera antes de colocarla. Si hubiesen tomado esa precaución, nosotros no correríamos riesgo de romper donde va puesta la manguera. De retorno hacia él. Son precauciones. Vale. Amigos, procedemos a llenar el receptáculo de agua. Ya a lo largo del. Ya en el proceso de la limpieza que vamos a llevar a cabo vas a ver que hay ir rellenándolo porque ustedes van a ver cómo van van a salir restos de óxido y sedimentos por la manguera de retorno Miren amigos, como se las la por la mangueja de retorno. El motor, conectamos la manguejadera, volvemos a encender el motor y le colocamos agua desmineralizada con un porcentaje de agua anticongelable. Amigos, ¿cómo sale transparente? ¿Y? El tiempo apreña, pero... Amigos, como les dije anteriormente, colocamos un poquito de grasa. Así facilitamos la extracción de la manguera en nuestro próximo en nuestra próxima operación en el vehículo que se requiera la extracción de esa manguera. Ahí está, amigos. Ahora vamos a, a proceder. Ajá. Amigos, bueno, ahora vamos a proceder a poner en marcha la moto. Cargar el sistema con agua refrigerante. Poner la tapa. Y esperar. A que Y purgar el sistema. <coughs> esperar. Al, al primer arranque. Del electro. Y ahí controlamos. Pérdida. ¿Por qué esperar hasta el primer arranque del electro? Porque ahí nos asegura que todas las mangas aéreas, inclusive. ahí inclusive el dispositivo que nosotros hemos reemplazado ahí está su máxima expresión en temperatura y presión de agua entonces esa es la única manera en la que nosotros podemos constatar si realmente nos quedó bien la reparación bueno amigos procedemos a colocar no se olviden con el motor en más archa porque nosotros ya lo tuvimos en más archa y está caliente y si le colocamos el agua fría con el motor parajado podemos llegar a a tener problemas en la tapa de cilindro que se sople la junta o se doble la tapa porque nos van a diferir las temperaturas entre la temperatura que tiene la tapa de cilindro y el agua que estamos colocando que está fría, que está a temperatura ambiente por eso es que se, deja, se debe colocar el agua con el motor en más archa no así cuando el motor está parado que está completamente frío que no hace la cuestión ponerle agua a temperatura normal porque no habría ninguna diferencia de temperatura entre el agua y las partes de nuestro motor amigos, lo que estamos haciendo ahora es furgar nuestro sistema de enfriamiento de refrigeración del motor. Por eso es que salen esas burbujitas. ¿Lo notaron? ¿Cómo salió de golpe?